En este ejemplo estamos viendo un proyecto planificado de, que llamamos de Commission move en el cual en factor del tiempo lo que hemos planificado es un movimiento de un servidor del de cabinet 9 al cabinet 7 y eh, lo que hace detrás es generar automáticamente un proyecto en base a este, proye a este comisionamiento y genera todas las tareas asociadas de infraestructura al mismo. Eh, vamos a mostrar lo que es un panel technician, es decir, estas tareas asignadas a un técnico, en los cuales pues, vemos que está completamente detallada la tarea, es decir, conecta tal cable de esta posición aquí, conecta tal cable de esta posición aquí, conecta tal cable de esta, a esta posición. Vamos a ver una en concreta que vamos a enseñar en, en este caso en, en una vista, es lo que llamamos el parte de trabajo técnico, en la cual eh, lo que vemos es. Eh, está concretamente que estamos seleccionando que nos explica en todo nivel de detalle qué nick tengo que conectar de qué servidor a qué panel eh, de qué armario es decir un proyecto se descompone en 8 9 10 eh, 18 tareas y lo que eh, hace es, desde itras es distribuir este tipo de trabajos hacia tus equipos técnicos y cuando vuelven este tipo de trabajos lo que hace Itras es pintar automáticamente el cambio